La denuncia fue hecha por familiares de la joven embarazada que falleció la tarde de este miércoles en el Hospital San Vicente de Paul, en esta ciudad de San Francisco de Macorís. Ella llegó aquí a las 3 de la tarde con dolor de cuerpo, fiebre y salió con y la presión alta que le dio en una pastilla, la subieron a sala de maternidad cuando llegó 8 la dejaron ahí tirada en la cama porque la doctora que la iba a hacer la operación la forzó a pararse. ella dijo yo no siento la pierna y la forzó a pararse. entonces a las 8 la sacó a 6 la cirugía y la trajo de eso casi a las 11 de la noche y cuando yo preguntaba por ella no que todo va a salir bien y luego la trajeron de que la trajeron ella se estaba quejando de un dolor y que tenía sed que pasa que yo, doctor yo tengo todo grabado en mi celular donde el hey, doctor y una preinterna estaba ahí, se fueron, la dejaron sola ahí sufriendo. Con nosotros en la sala no le hicieron caso, no le pusieron asunto a ella. Giovanni Cordero, NTN, su noticiero regional.